Sí, sobre la madre se coloca un esmerillón hacia adelante. Va una brazolada de aproximadamente unos 80 centímetros con un anzuelo 7 barra 0. Se encarna con anchoa fresca y también con calamar o copinato. Ambas carnadas también da muy buen resultado. Todo atado con hilo hela. Si quieren eh, realizar esta pesca, se pueden comunicar con el guía Juan Pipesca. En pantalla le dejamos los teléfonos inicio de temporada muy auspicioso de Bagres de Mar Ah, este sí, eh! Este es más grandecito Vamos otro Este está para el copo ah, si ¿Está en el copo? ¿Dónde la manija por, por allá arriba la manija por allá arriba Bien ese ¿eh? ¿eh? se fue un poquito la, la desgracia del diseñador Qué lindo y Yo le dejé las llaves No digan nada listo a troven vamos vamos a verte vamos venimos con el primero y viene no y viene viene eh. el primero y arrancamos Paticito. Bueno, era madre Pati. A, a ti. Pero. Sí. ¿Sí? Sirve. <risa> Claudito viene con otro. Oh, pesado. ¡Lindo, no? ¡Lindo! Ahí se asoma ¡Mueve! Soma, asoma por vino lo tiene, primero al día, de Mati, con otro, este es lindo, ¿eh? ahí Está y asoma, ya el copero. Vamos, copero. levántalo levántalo levantalo, se lo va a comprar, ¿sí? vántalo, vántalo. Este tema tamaño. Vamos, pichón. Vamos guarda las chuzas porque yo lo mandé corto el video vale, Adrián tira un poquito Adri algunos dicen que los padres más no pelean algunos se llevan su pescado ah, estamos todos juntos saludos chicos la banda de los motoqueros esa De petit, peti uy, uy, uy, uy, uy, este uy, uy, uy, un o o no, es eso, ¿eh? está Acá, con el pescado que la bolilla Ya, <risa> ya <o tos> Esto lo hago para divertirme, encantaba, también que cantar. Ahí está. Ah, estamos clavando otro acá. Listo, este ya se fue a la mierda de clavar. <ríe> le escalo de la, la, la moto. Sí. Por eso le pico. ¡Cantamos! A los muchachos de tortuguita. A la gente de tortuguita de acá con Juan P ¿eh? a pescar. Ahí viene. Ya, sí. Doblete. Ahí viene. Uno en el otro. Lo está mi lado. Otro acá sí Bien, ahí, eh Hay algún que otro molesto sí, Señor Vamos, otro acá Levantalo, alejalo de adelante Que aparece primer tiro de la mañana bueno, ¿eh? vos lo tenés ahí? Sí, chiquito eh? Sí. ahí vino el otro uno a un lado adentro el primero ah, ya no va, grande, grande.